tradición. Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades, por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. Desde su fundación los Alcohólicos Anónimos nunca se han visto divididos por ninguna polémica de alguna importancia tampoco ha terciado nuestra sociedad alguna vez en controversias mundanas. Eso, sin embargo, no ha sido una virtud adquirida a fuerza de trabajo. Podría decirse que nacimos con ella porque, como lo ha expresado uno de nuestros miembros hace poco, casi nunca me ha tocado oír ninguna acalorada discusión religiosa, política o de reformas entre los miembros de AA. Así que, como no discutimos esos asuntos ni en privado, cae por su propio peso que nunca lo haremos en público. Como guiados por un profundo instinto, nosotros los alcohólicos anónimos comprendimos desde muy temprana hora de nuestra historia que nunca debemos, por más que se nos provoque, terciar en ninguna discusión aunque ésta nos parezca digna de encomio. La historia nos da infinidad de ejemplos de naciones esforzadas y de grupos que acabaron por ser destruidos porque se les indujo o se les tentó a hacer que tomaran partido en alguna controversia. Otras instituciones fueron destruidas porque el creer en sus propias virtudes las llevó a tratar de imponer sobre el resto de la humanidad su particular modo de pensar u obrar. En nuestros tiempos hemos visto morir a millones de personas víctimas de las guerras políticas o económicas, a menudo impulsadas por diferencias de raza o de religión. Vivimos contemplando la inminente posibilidad de un nuevo holocausto para determinar cómo deben gobernarse los hombres y cómo deben repartirse los productos de la naturaleza y del esfuerzo humano. Ese es el clima en que nació la Sociedad de los Alcohólicos Anónimos y gracias a Dios ha seguido progresando. Volvemos a insistir en que la repugnancia que sentimos hacia la lucha entre nosotros o contra cualquier otro no debe considerarse como virtud especial que nos haga sentirnos superiores a los demás. Tampoco quiere decir eso que los miembros de Alcohólicos Anónimos, considerados como restaurados ciudadanos del mundo, vayan a rehusarse a cumplir sus obligaciones individuales de obrar como les parezca correcto sobre los asuntos de nuestra época. Pero en cuanto se refiere a Alcohólicos Anónimos considerado como un todo, eso es algo diferente. A ese respecto, rechazamos los intentos de hacernos entrar en controversias públicas, porque sabemos que nuestra sociedad perecerá si así lo hace. Creemos que la conservación y la extensión de la sociedad de Alcohólicos Anónimos es algo más importante que la influencia que pudiéramos tener colectivamente para respaldar cualquier otra causa. Puesto que la recuperación del alcoholismo es para nosotros nuestra propia vida, es imperativo que preservemos en toda su plenitud aquellos medios de supervivencia. Esto puede parecer que deseamos insinuar que los miembros de AA nos hemos dedicado repentinamente al pacifismo y que nos hemos convertido en una gran familia alegre y regocijada. Claro que eso no es así. Somos tan humanos como los demás y no dejamos de tener nuestros problemas. Antes de normalizarnos un poco, la Sociedad de Alcohólicos Anónimos parecía una prodigiosa tremolina, más bien que cualquier otra cosa, por lo menos en la superficie. Un director de una gran corporación que acababa de votar tranquilamente el gasto de varios centenares de miles de dólares para su empresa, era capaz de armar un gran escándalo durante una reunión en que se discutiera el modesto gasto de 25 dólares para comprar sellos de correo que muchos necesitábamos. Disgustados con las intenciones de no pocos sobre la administración de algunos de los grupos, la mitad de sus miembros se retiraban airados para formar un nuevo grupo, más de acuerdo con sus ambiciones. Algunos antiguos socios, repentinamente convertidos en fariseos, han lanzado acusaciones, se han dirigido enconados ataques contra personas que se sospechaba eran capaces de malas intenciones. Pero, a pesar de todo ese ruido, nuestras insignificantes desavenencias nunca le hicieron a Alcohólicos Anónimos el menor daño. También debemos dejar constancia de que solo estábamos aprendiendo a vivir juntos y de que todas nuestras discusiones tenían que ver siempre con la manera de hacer más feliz a nuestra sociedad y poder servir mejor a un mayor número de alcohólicos. La Washingtonian Society una asociación de alcohólicos de hace más de un siglo estuvo a punto de descubrir la recuperación del alcohólico. En un principio, se componía solo de alcohólicos que trataban de ayudarse unos a otros. Los primeros socios sentían que era necesario dedicarse exclusivamente a ese fin. En muchos aspectos, los washingtonianos se parecían a los alcohólicos anónimos de ahora. El número de socios llegó a pasar de 100.000. Si los hubieran dejado solos y si ellos hubieran perseverado en perseguir el fin que se proponían, habrían hallado la solución. Pero no fue así, muy al contrario. Los washingtonianos permitieron que los políticos y los reformadores, tanto los alcohólicos como los antialcohólicos, se valieran de la sociedad para sus propios fines. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, era un enconado punto de la política en aquellos tiempos. No tardaron los washingtonianos en terciar de uno o de otro lado de la contienda. Tal vez la sociedad hubiera podido sobrevivir la controversia de la abolición de la esclavitud, pero estaba perdida desde el momento en que se resolvió reformar las costumbres del país con respecto a la bebida. Cuando los washingtonianos se convirtieron en cruzados, tardaron pocos años en perder por completo su eficacia como conductores de los alcohólicos hacia su recuperación. Los Alcohólicos Anónimos no han echado en saco roto la lección que aprendieron de los Washingtonianos, estudiando las ruinas de esa sociedad. Los primeros miembros decidieron mantener siempre a Alcohólicos Anónimos lejos de toda clase de controversias. Y así se colocó la primera piedra de los cimientos para la décima tradición. La Sociedad de Alcohólicos Anónimos no tiene opinión acerca de asuntos ajenos a sus actividades. Por consiguiente,